Hola, la confianza es fundamental en el coaching. Es necesario que el coach confíe en el coachee y el coachee en el coach para que puedan trabajar conjuntamente en pos de los objetivos de este último. También es posible que en un proceso de coaching venga un cliente con una necesidad especial de generar confianza, bien confianza en sí mismo, bien poder confiar en los demás. Por ello creo que el tema de la confianza es muy importante en coaching. Investigando al respecto me encontré con dos conferencias TED relacionadas con construir la confianza. Una es de James David y otra es de Francis Frey, dos profesores universitarios. Aquí abajo en los comentarios os dejo el link a las dos conferencias. Hoy hablaremos de confianza en cosas de coaching. Bienvenido, bienvenida. Empecemos por James. James define la confianza como la decisión voluntaria de mostrarnos vulnerables ante otras personas, asumiendo riesgos. James dice que decidimos voluntariamente someternos a la posibilidad de que alguien nos dañe basándonos básicamente en percepciones. James define que son tres percepciones concretas, ya que no tenemos la certeza absoluta de que alguien no nos vaya a dañar. Vamos a verlo en un gráfico, como siempre. La primera es la percepción de la capacidad, que incluye dos componentes, el conocimiento y la experiencia. James hace aquí un comentario muy pertinente. Cuando nos referimos a la capacidad percibida de alguien, nos referimos a una cosa concreta. Podemos confiar en alguien para que nos dé un consejo médico, por ejemplo, pero no para que arregle nuestro ordenador cuando se estropea. Es decir, la percepción de capacidad se refiere a una cosa concreta, la que nos ocupa en este momento. El segundo componente, es la benevolencia, es que nosotros percibamos que la persona está a nuestro favor, que hará lo posible para que consigamos nuestro objetivo. La tercera y última percepción es la integridad, que la persona en la que queremos confiar percibamos que tiene unos valores y que vive consecuentemente con ellos. Este quizás sea la percepción más difícil de evaluar puesto que saber si una persona tiene valores o no y vive con ellos puede requerir, además de cierta observación, tiempo. Es la parte quizá más poco fácil de todas. Pero aún así la tenemos en cuenta porque necesitamos estas tres percepciones que os acabo de contar, según nos cuenta James, para confiar en alguien. Pasamos ahora a la teoría de Frances. Según Frances, eh, también hay tres componentes que componen eh, la definición de la confianza, cómo construir la confianza en una persona. Vamos a verlos y cómo se parecen y cómo se relacionan con los de James. El primero es la autenticidad, ser tú mismo, comportarte como realmente eres y no como crees que el otro quiere que te comportes. Como puedes suponer, esto tiene como base tener unos valores y vivir coherentemente con ellos. Por eso, si te das cuenta, se parece muchísimo a la integridad de la que hablaba James. El segundo componente que dice francés es la lógica. Para poder confiar en alguien tenemos que estar, aceptar su lógica, estar seguros de que sabe de lo que habla. También, si te das cuenta, se parece mucho a la capacidad que decía antes James, ¿no? puesto que la lógica de alguien tiene mucho que ver con sus conocimientos, su experiencia o con las dos cosas a la vez. El tercer y último componente del Triángulo de francés es la empatía, que tiene mucho que ver con la benevolencia que decía James. Eh, si sentimos que la persona tiene empatía hacia nosotros, confiaremos más fácilmente en ella, porque entonces sentimos que siente lo que sentimos. Bueno, pues ¿cómo queda esto aplicado al coaching? Pues aquí tienes una receta para generar confianza, bien contigo y con el cliente, bien para nuestro cliente que la necesite en su proceso de coaching. El primer componente es los, son los conocimientos, la formación más la experiencia. Puesto que la experiencia solo se consigue con el tiempo, al menos asegúrate de que estás bien formado en una escuela con prestigio y coge un, un programa formativo en el que tengas muchas horas de práctica. El segundo componente de la receta es sé tú mismo. Compórtate como realmente eres y no como crees que espera tu cliente que te comportes. Si en algún momento o en algún proceso no puedes o no sabes cómo ayudar a tu cliente, cómo acompañarle, díselo, sé honesto contigo y con él y el tercer punto de la receta es la empatía baja al plano emocional si crees que es necesario y útil para tu cliente utiliza las emociones porque ya sabes que cuando él siente que eres empático con él sentirá que tú sientes lo que él siente y podrás acompañarle mejor un, un, un tip para, para esto de la empatía el principal enemigo de la empatía es el estrés las prisas no tengas prisa de, de acabar el proceso cuanto antes que no tenga prisa tu cliente porque eso es un obstáculo para la empatía utiliza el tiempo y el ritmo que necesite tu cliente adáptate a él bueno pues hasta aquí hemos llegado dale al like si te gustó este vídeo suscríbete al canal si quieres seguir aprendiendo y deja los comentarios que quieras en la sección de comentarios gracias por pertenecer a la gran familia de cosas de coaching